¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ya llegó el nuevo parche a Marvel Snap y hoy tenemos que revisar y ver qué cosas vamos a encontrar aquí. Vamos a pasar directamente a lo que es la actualización del parche. Como ven, el 21 de febrero, el día de hoy, acaba de llegar este parche que nos ha agarrado a todos de sorpresa porque hay cambios muy importantes en el juego. Sobre todo de cosas que van a afectar el metajuego en sí. Esto se va a poner bastante loco. Vamos a ver rapidito de qué trata la cosa. Vamos a ver, aquí actualizaciones generales, algunas cartas pasaron de la serie 5 a la serie 4 y de la serie 4 a la serie 3, como ustedes saben, el dropeo de series, y aquí podemos ver las cartas que pasaron de serie 5 a serie 4, Silverstar Fernal, ustedes ya saben esa noticia, eso ya se dijo, ¿no? Serie 4, Serie 3 también ya se sabe. Y aquí es muy importante, muchachos, no se vayan a olvidar también que estas cartitas, ¿no? Por lo mismo que han dropeado de series, ya es momento de que puedan abrir también sus cofres, si han estado ahorrando sus cofrecitos y no los han estado abriendo, y es momento de que lo puedan hacer y de seguro alguna cartita le puede tocar de que estas que han bajado les puede salir dentro de la apertura de cofres así que los éxitos del mundo para todos ustedes y ahora nos pasamos un poquito más abajo y acá hay unas cosas importantes que se deben de precisar porque dice ahora las series 5 y 4 tienen protección de rotación compartida en la tienda de fichas o en la tienda de tokens ahora este término suena un poco confuso estaba conversando justo con los muchachos en el grupo de whatsapp para ver cómo llegábamos a entendernos sobre esto y lo que parece ser es que con el tema de las rotaciones de cartas, ¿no? Ahora la serie 5 y 4. Todo va a ser un ciclo de cartas que te van a ir saliendo, de cartas que no tienes, por supuesto, dentro de la tienda de tokens, hasta que se termine el ciclo y vuelva nuevamente desde el inicio. Pero esta vez también van a comprender las cartas de serie 5 y serie 4. ¿Qué ha estado pasando ahora último? A mí, en mi caso particular, no sé si ustedes también me podrían decir en los comentarios, es que ha estado sucediendo de que a mí se me ha estado repitiendo varias veces la misma carta de serie 3, por ejemplo. Se me ha repetido como 4 veces a Wasp en la semana, eh, y eso que no ha habido rotación completa. Se repetí. Y después tocaba otra carta y otra carta que no tenía y así Pero me, después al rato me salía WASP de nuevo y no tenía sentido Se supone que WASP si sale un día tienes que esperar a que te toquen todas las demás cartas en la tienda de tokens Que te vayan saliendo las demás que no tienes Y nuevamente se repita WASP después de todo ese ciclo Bueno, al parecer ahora ya lo van a cumplir Ahora sí se va a hacer de manera eficiente Así que eso es bueno aclararlo de todas maneras para que ustedes lo sepan Luego en lo siguiente se agregó un diálogo de confirmación de compra al comprar niveles del pase de temporada, dice... ¿Qué ha pasado? Seguramente la gente por error le ha dado clic algunas veces a, a lo que era el adelanto de compra de niveles de pase de temporada y pues han ido a quejarse seguramente al soporte para que les devuelvan su dinero o su oro en todo caso y pues sí, eso duele que por error le des un clic y ahora lo que han hecho es un doble clic. O sea, si ya le haces doble clic a eso ya no hay forma de que lo puedan de repente solucionar, ¿no? Porque eso ya sería una culpa tuya de que si encima le hice un clic por error va a salir un aviso diciendo si realmente quieres comprarlo y si le das clic de nuevo ya pues muchachos ahí sí. No hay nada que hacer creo que en todos los juegos pasa eso pero tenían que ponerlo acá en marvel snap y acá también dice en la siguiente dice tocar los iconos de créditos o oro en la parte superior de la pantalla te dirige a la tienda o sea si le das clic a los créditos o al oro te va a llevar directamente a la tienda para que hagas las compras respectivas es como un shortcut, ¿no? Es rápidamente una cosa que te lleva a otra para que hagas un viaje más rápido y no estés navegando y buscando, ¿no? Más rápido, me parece genial. Bueno, acá no vamos a hablar de los efectos visuales y artísticos, estas cositas las vamos a dejar de lado, más que todo vamos a centrarnos en la parte medular de toda esta actualización que vendría a ser la actualización de cartas. Esto está muy interesante, muchachos, porque el Dark Hawk ha sido la primera carta ahorita que está bajo revisión y la han bajado de 4-1, le han bajado un puntito de poder, como siempre lo hacen al comienzo los de Marvel. El snap ya estoy viendo más o menos que su patrón de, de cómo nerfea una carta es primero bajándole un puntito de poder y después si ven que sigue siendo molesta esa carta ya le hacen alguna modificación dentro de la habilidad de la misma carta pero bueno veamos acá qué es lo que dice darkhawk de, bajó de 4-1-4-0 y el comentario de los desarrolladores dice darkhawk es una carta especialmente poderosa pues claro es una carta que pues en el meta está muy fuerte y persona que tenía darkhawk es una persona que podía subir bastante también de rangos ahora ahora, es una carta especialmente poderosa mientras preparábamos este ajuste de balance antes de que se activaran los debilitamientos de Silver Surfer y Sabu, no queríamos afectarlo demasiado, sin embargo sentiría, sentíamos que, sin duda se justificaba quitarle al menos un punto de poder y continuaremos observando su rendimiento, seguramente ahí si ven que la gente lo sigue jugando, si ven que Darkhawk sigue quitando ¿no? sigue ganando demasiados cubos, probablemente hagan algo al respecto, pero hasta ahorita Darkhawk me parece que está bien que le hayan quitado un puntito, pero acá hay un lado bueno y un lado malo muchachos porque el Dark Hawk, al dejarlo de 4-8 a 4-10 estás dejándole un margen de protección contra un Shang-Chi de repente eso es lo que siempre he dicho sobre esas cartas que le bajan no ese puntito justo que hace que de 9 pasen a 8 y se vuelve un poco complicado ahí para, para exterminarlas pero en todo caso de todas maneras sigue siendo un puntito que puede ser la diferencia entre ganar y perder también lo cual digamos que de inicio que hayan que le hayan quitado un puntito a Dark Hawk, ya Está sugiriendo de que el equipo de desarrollo tiene esas intenciones de más adelante. Si es que Darko se vuelve molesto, modificarlo. Ahora, Thanos ha pasado de 6.8 a 6.11. Esta carta es una carta que lamentablemente solamente jugaban sus eh, piedras nada más. Las piedras del destino jugaban y no se jugaba a Thanos que era el personaje principal. Muchas veces la gente optaba por incluso lanzar una América Chávez en lugar de un Thanos. Porque claro, obviamente América Chávez si es que no se han activado todas las piedras del destino. Pues por supuesto que América Chávez va a estar mejor ¿no? que Thanos en stats, pero ahora que a Thanos lo han puesto un 6-11 6/11 ya lo vuelven mucho más relevante, lo hacen que sea más interesante de lanzar y de jugar. Ahora dice en los comentarios de los desarrolladores creemos que Thanos es una de las mejores cartas y nos entristece un poco que no se juegue más a menudo. Ellos saben las estadísticas de, de los jugadores de Thanos, no se juega a Thanos, se juega a todo menos Thanos, a menos que de ya salga Thanos, pero si no no lo juegan a Thanos. La mayoría de los mazos de Thanos centran principalmente en aprovechar las gemas, pero queremos asegurarnos de que el propio Titán tenga suficiente poder para jugar. Sí, o sea, eso es así, la verdad. La gente no estaba jugando a Thanos. Entonces, ahora, y sumado a que Thanos ni siquiera tiene una animación épica como lo tiene el Galactus al momento de que sale con todo. El tema también era que tienen que sacarle, ojalá que le dan su animación pronto a Thanos para que pues dé más ganas de jugarlo a Thanos, ¿no? que, que se vea más, más imponente su presentación. Luego tenemos la siguiente carta que es muy importante, el Hombre de Arena de 4-1 a 5-5 Acá es lo que te dicen los comentarios de Los desarrolladores, la mayoría de los mazos Más fuertes del momento, tienen Estrategias centradas en jugar varias cartas En el turno 6, hombre de arena Debería ser una buena respuesta a estos Mazos, pero con sus estadísticas anteriores No tenía la fuerza suficiente para enfrentarlos Le vamos a dar un poco más de poder Para que sea una carta más competitiva Pero posteriormente aumentará Su costo, dice, ah mira ve qué interesante, posteriormente aumentará su costo Dice, a qué se están refiriendo con esto Le van a aumentar Ah supongo que están diciendo Que también ha aumentado su poder Pero a la vez también ha aumentado Su costo en consecuencia Mira Sandman ahorita Es una carta que le han vuelto 5-5 en 4-1 no valía mucho la pena lanzarla porque era un turno 4 muy débil. O sea, el oponente tendrías que saber que el oponente está, que te estaba jugando muchas cartitas para que realmente valga la pena sacrificar el turno 4 lanzando Sandman. Pero ahora que es un 5-5, se vuelve muy interesante con mazos donde pueda ir Wave, Electro o la misma Pyloc para poder adelantar a Sandman en turno 4 y poder lanzarlo, digamos, eh, en turno, ¿no? Para poder lanzarlo en turno 4. Y desde ya vaya molestando al oponente. Y encima es un es un poder. 5, o sea es un si en un coste 4, ¿no? si en un turno 4 lanzas a un Sandman, está súper bien es un buen poder, una buena presencia de mesa y encima molestas mucho al rival y tú pues tú llevas un mazo que está preparado para poder digamos eh, jugar alrededor de Sandman, no tú tienes cartas grandes por ahí tienes a Jubilee, tienes también por ahí de repente a Lockjaw, ¿no? tienes ahí lo de Infinite, Out Doom, tienes todas esas cartas grandes que van a apoyar digamos la estrategia de que tengas a Sandman aquí, así que por ese lado me parece excelente la visión que le han dado a Sandman, solo que de repente, de repente cuando se juega en un turno más temprano puede ser un poco más molesto. Pero un 5-5 muy importante y que le hayan dado la visión de que justamente en el último turno la gente suele jugar muchas cartitas, eso es totalmente cierto. Incluso el mazo que yo estaba usando con el que he llegado a rango 100 es un mazo que suele jugar muchas cartas, o sea, llegó a jugar hasta creo que 6 seis, seis cartas, me parece que llevo a jugar en el... Dentro, de, dentro del turno final. Entonces un Sandman no me permitiría eso. Y está bueno que lo estén poniendo. Es una forma de volver a darle un poco de relevancia a la carta. Ahora, vamos con lo siguiente. Eh, ya, comentario de los desarrolladores. Las siguientes cartas son bastante débiles este momento. Pero por, pero por lo que las potenciamos un poco para que tengan un mejor desempeño. Estas cartas las acaban de bostear. ¿Cuáles son las cartas que acaban de bostear acá? Spider-Woman de 5.7 a 5.8 bueno, Spider-Woman en realidad es una carta buena Pero es una carta buena que funciona Siempre y cuando haya muchas cartas enemigas eh, ¿No? En una ubicación que esté llena prácticamente Es, es una carta interesante Solamente que es media situacional ¿no? no siempre vas a encontrar Ubicaciones totalmente llenas donde le puedas sacar Totalmente valor a Spider-Woman Creo que le, hayan, que le hayan puesto un 5-8 Me parece que ya la mejor un poco Pero creo que aún así va a ser un poco complicado Que encuentre espacio De repente por ahí en torneos competitivos se le puede ver Como una especie de teche Spider-Woman, quién sabe, eso puede ser pero será cuestión de ver cómo va funcionando con ese puntito de más que le han subido ahora Namor también le han subido un puntito más que bueno Namor en realidad es una carta que la verdad no se juega mucho pero será un 4-11 en todo caso si es que llega a tener suma 5 de poder estando solo que podría ser vamos a ver qué tal sale Namor ahí la Daga también, a Daga que es una carta de movimiento me parece que le han subido un puntito más de poder que aún así me parece que no se juega mucho pero de todas maneras pues ahí están tratando de tener la intención de ver que esas cartas sean más relevantes, el mejor bosteo que he visto ha sido el de en que ese bosteo es brutal y ha hecho que Walbora esté muy presente en el metajuego, pero no creo que esta, estos bosteos que acaban de hacer vayan a poner alguna de estas cartas en, el, en la palestra ahorita, es un poco complicado de que, que sal, que se pueda ver ese efecto como se vio un en Walvorain acá de todas maneras creo que pues ya tienen alguna intención de poder fortalecer algunas cartas que estaban realmente en Volvándose ahí. Eh, luego hay una actualización del texto para Yondu que dice que destruye la carta superior del mazo de tu oponente, por ahí vi que hay, unas, que hay algunas personas que piensan que Yondu está destruyendo la carta ahora, la carta más fuerte del oponente que es la carta con el máximo poder y no es así. Solamente lo que han hecho es una actualización de texto, no es una actualización de la función de la habilidad de Yondu. Es el, cuando dice la carta superior del mazo, es, por, es la carta que tú estás por robar, es la carta que está encima del mazo que vas a robar. A eso se refiere con la carta superior. Luego hay un comentario de los desarrolladores, ahora el texto de Yondu describe de forma precisa su efecto. Recuerda que la mayoría de los efectos activados y continuos no están activos mientras la carta sigue en el mazo. Por eso, a pesar de la palabra destruir, Yondu pa puede eliminar a Coloso y a en con total impunidad. Es eso está genial porque es verdad que Colossus y Wolverine... Eh, en el caso de como es un tema de destrucción La, la palabra de John Du Pues simplemente destruye totalmente la carta Y no les da chance de que se pueda activar su efecto Y está interesante que te lo digan esto Mientras esté en el mazo la carta su efe, Es como que si no tuviese efecto en ese rato No es como que está totalmente como un lienzo en blanco Solamente stats nada más Interesante que estén haciendo esa precisión también los desarrolladores Luego tienes Acá hay otras actualizaciones de texto Que es al jugar una carta por luego de jugar una carta También que eso está interesante que acá la han puesto esto a Bishop, Byron Fist. Mandíbulas y Titania, ¿no? En este caso debe ser Lockjaw o el Mandíbulas Acá debe ser esto, y acá hay más cositas Sobre actualización de ubicaciones también Muchachos, acá hay un montón de errores Corregidos también, que han, eh, que, han que han visto ¿no? Que han podido identificar y ahora están Que los corrigen, muchas cosas Acá hay un montón, mira, no se ve que habían tantos errores Acá hay lista de problemas Conocidos también, por ejemplo No funciona la reconexión de las batallas amistosas Desde la, desde la pantalla de ingresos si tienes un código En el campo de texto, o sea hay un montón de errores que van saltando porque hay un montón de gente que está jugando y por ahí siempre van saltando algunos errores y como este juego es multiplataformas a veces sale un error para iPhone, sale un error para Android, sale un error para Steam, también para los usuarios de PC, sale error para todo a veces. Entonces ellos al tener más, eh, más multiplataforma el juego tienen que tratar de corregir errores, tienen que tener gente que esté dedicada para tal plataforma y estar dando soporte técnico de los problemas que vayan habiendo. Muy interesante porque es un negocio grande la verdad esto pero a la vez es una responsabilidad grande el tener eh, tanta dedicación para poder estar mirando todo lo que va pasando en las diferentes plataformas bueno como ya saben esa es como les digo la recomendación que yo siempre les hago muchachos es guardar sus cofres hasta el día hasta el momento que salga un dropeo de series y ahí recién los abren eso ya depende de ustedes totalmente si les gusta pero creo que es la manera más eficiente en estos momentos de poder subir eh, tu colección de cartas y que tengas una mayor calidad de cartas también contigo es esperar un poco yo sé que no es fácil pero como ya les dije aplicado para gente que genera generalmente está de nivel 2500 de colección hacia arriba. Si estás más bajito en el juego, pues sí abre tus cofres nada más al día, porque eso te va a ayudar a que puedas rápidamente ir sacando cartas importantes para que puedas eh, tratar de jugar y subir de rangos, que eso también es lo que se desea. Entonces, por ahorita me parece que en estos esta actualización que ha habido eh, está está buena, la verdad. Me gusta mucho los cambios que han hecho las actualizaciones de cartas. Me parece que Thanos era muy necesario que hagan eso, que le den un poco más de relevancia a Thanos. Me parece que está buenísimo lo que le han hecho ahí. Ojalá que le pongan animación más adelante. Lo de Darkhawk también. Pues qué bueno que, la, que ya esté en, el, en la lista. Digamos en, la, en el ojo de los desarrolladores. Y hasta que se mira eso. Lo que sí. Ah bueno el Hombre de Arena también está genial lo que han hecho. Lo que sí me da un poco de pena es que no hayan hablado nada de Aero todavía. Yo creo que Aero tiene que ser una carta que se tiene que nerfearse o sí. Pero eh, seguramente aún todavía están esperando que pase un poco más de tiempo para nerfearla. O para ver qué van a hacer con ella será cuestión todavía de darle un poco más de tiempo al tiempo, pero ahorita eh, al menos con las cartas que han comenzado a modificar acá, me parece que ha estado excelente tantos nerfeos como bosteos me parece que está interesante, al menos Spider-Man, Namor y Daga, por ahí de repente habrá gente que la va, va a querer intentar usar estas cartitas, de todas maneras será cuestión de ver cómo se van desarrollando las cosas, pero bueno muchachos, ustedes ya saben me encuentran siempre en, en la plataforma morada, haciendo transmisiones en directo si gustan, estoy en las noches de repente más, eh, más tardecito va Vamos a revisar eso también en stream, quién sabe, vamos a ver qué tal. Pero acá yo lo quería dejar registrado en el video para poder ¿no? expresarles toda, todos mis pensamientos y mi opinión sobre esto. Y decirles qué tal me ha parecido. Creo que van por buen camino los de Marvel Snap. Espero que sigan eh, haciendo bosteos y nerfeos, que eso me gusta bastante. Tratar de darle más relevancia a algunas cartas que ya estaban olvidadas. Y así poder eh, hacer de que haya más variedad también en el metajuego. Eso me gusta bastante porque ahorita el metajuego está bastante variado también pero con estas actualizaciones lo hacen un poco más variado todavía. Así que ya saben muchachos, en la plataforma morada me encuentro, te espero allí, un abrazo para ti.